Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Quiero hacer un pequeño gameplay, pero claro, antes de empezar el vídeo, eh, porque os estoy leyendo los comentarios y tal, eh, el vídeo anterior que hice, ¿no? Eh, siempre con, con toda la... Con toda la bueno, todo el arte, la buena fe de hacer un poquito el payaso y tal, pero por si acaso y lejos de que alguien crea que lo que... Porque también ya me han advertido, por ejemplo, KV, eh, que hace mucho tiempo que, que nos seguimos mutuamente, la verdad, eh, y me dice, pues todavía hay muchos diciendo en el post que puse, que él puso en su Twitter, que lo del metal líquido es un bulo no hay más ciego que el que nos quiere ver pues pues sí evidentemente no hay más que el que nos quiere ver a qué voy voy a que el vídeo anterior aunque haya empezado con una coña y tal al no es un troleo no es el día de los inocentes que por cierto yo no sé en qué país cae el día de los inocentes pero no era broma ayer y tampoco es broma hoy el metal líquido se usa para que como la pasta térmica para que el procesador de la máquina en este caso de la playstation 5 eh, no arda ni salga Ardiendo. El metal líquido es algo bastante delicado de manejar. Y muchos, como dicen, eh, gente que sí que trabaja, que bueno, que le gusta trastear mucho más con los ordenadores y tal, eh, pues hablan de que los ordenadores, hay algunos ordenadores en el que le ponen el metal líquido. Vale. Muy bien. Pero es que aquí el problema que estamos hablando, el problema que estamos comentando es más grave porque implica que una empresa que te está vendiendo una consola ahora a precios desorbitados de 700 800 euros en la tienda no, no os estoy diciendo ya si encima de todo la compráis en Wallapop Y ni que decir de que tampoco voy a hacer mella de, de árbol caído, ni volver a decir, ya os lo dije, ya os lo dije, ya es que ya, ya el daño ya estaba hecho en el momento en el que se vendió la primera consola. Lo siento por todos los que los que nunca creyeron en, en que las cosas de Sony iban tan pero tan mal lo siento realmente porque no tienen la culpa, realmente no tienen la culpa de, de todo esto. Eso es una cosa, es un marrón que en mi opinión, eh, ya si el que la quiera, que la tome, el que no, que la deje eh, en el cajón o la, o la tire a la papelera. Pero en mi opinión, ese problema que afecta a todas las consolas, tiene que ser solucionado por Sony. ¿Tendrá Sony la gallardía que tuvo Xbox pidiendo la consola para devolvérsela completamente arreglada? No, por dos razones. Una, porque Sony no es de rascarse el dinero y la segunda, porque ellos, eh, en el momento en el que le dijeron a, a la factoría, a la empresa que se dedica a montar estas eh, consolas, patentaría ese, esa placa, esa forma, para que nadie se lo copiara ni nada, y ahora tendrían, bueno, aparte, tendrían que hacer otra, diferente, y no es tan sencillo. Entonces, tendrían que cambiarlo todo. Tendrían que volver a hacer la consola desde, desde cero. Pero es que la otra opción que dan es quédate con la consola hasta que te dé problemas, y cuando te dé problemas, gástate... Eh, pues lo que te tengas es que gastar en el servicio técnico y como nosotros hemos, oh, eh, os hemos puesto un año de garantía lo normal es que pongan dos pero que nadie se mm, empecine en que son dos años, son dos años Sony lo dejó claro era un año sigue siendo un año ¿qué más podemos hacer? Lo que está claro es que lo que, lo, lo que no podemos es vivir constantemente en, un, en una mentira. En una mentira de... Bueno, voy a elegir un juego porque a ver, tengo ganas de jugar. Pero... Ah, es verdad. tengo que insertar el vaya de Y no podemos estar todo el día especulando con una ni siquiera especulan ya. A nadie se le ha ocurrido pensar en, oye, pero sacarán un, una pro. Pero claro, ¿y todos los que tienen la PlayStation 5 que Que se tienen que comer eh, con papas todo este tema. Bueno, esos son básicamente problemas que tiene la gente en normal y corriente, y eso es lo que más, eh, digamos, jode, porque está, está estafando a todo el mundo. Cualquiera podría haber sido víctima, hasta yo, cualquiera podría haber sido víctima. Bueno, vale, yo no, porque en primer lugar, eh, En lugar yo desde la PlayStation 3 me di cuenta de que había un había eh, PlayStation hecho unas políticas completamente nefastas y que alejan completamente al consumidor. Pero bueno, esto es, esto ya es una cosa que. Now there's a soul I was hoping to see. I'm taking Hola. Take care now. Tú mejor eh, no. Remember, stay safe. Sí, tú, tú. Hey, uh, how about some help with this? Fortan deprimidos. Here Vale, bueno, pues si están deprimidos habrá que hacer algo. En primer lugar, Vamos a coger una maleta un poquito más grande. Aquí está. Bueno, vamos a ver si aprender algo. ¿No? Hombre, construcción, muy bien. Eh, vamos a coger esto, esto y una mochila de ocho ya, ya hemos sido ahora. Te a todo el mundo le gustan los machetes. Vaya. Luna parece que ya quiere. ya quiere ella. Irse a. Let's see if someone knows where to get supplies. A la cama. broadcasters at night helps me sleep if anyone can hear this i wouldn't mind a bit of help People are really getting on my nerves. How about you eat a big hot plate to shut the fuck up? Por ese lado ha sido un accidente. Empty here. That's a shame. I restocked for you. You're welcome. <laughs> That's <laughs> good. Love this. Uh, paquete de isopos de algodón. Bueno, vale, pues voy a tener que tirar esto. Lo tiro, y vamos a ver por aquí. No, tienes esta puta mierda. I don't think we're going to find anything uh, else esto here. Sí. Esto sí. que se entere ahí bueno que te, que te lleno hasta hasta el surtidor, y allá el surtidor del coche <risa> bueno vamos a terminar esto que es una pequeña emisión y bueno y para que veáis un poco también ya la calidad que sigue mejorando ¿no? sigue los del equipo de de Apple, que son los creadores de, de, de este maravilloso juego el que tenemos ya una pequeña noticia o por lo menos un atismo de lo que va a ocurrir eh, se trata de uno de, de, de los creadores creador exactamente que eh, bueno se ha ido de... Proyecto. y en sus declaraciones ha dicho que si el juego pues se mantiene en el, el punto en el que lo han dejado, pues el juego va a ser un éxito increíble. <tose> A, a volver a la base, y como os iba diciendo, eh, por lo visto, el próximo, este eh, Stay of the guy. Ay, dios hay, hay un montón de cosas, no puedo, no, no puedo quedarme ahí, Mira, tengo que mirar, a ver, Ahí. A ver. Mucha más supervivencia Un mapa enorme es lo que nos augura desde luego That the last one mierda lo que consiguió hacer nada, pues bueno, nos vamos bueno, nos vamos ah, ya estamos ya cerquita ¿eh? ya estamos cerquita ya de lo hace me voy a cargar a este sudmetro por ahí otra Va. vámonos anda oh ahí pasa. llegaremos no llegaremos Qué bonita postal, eh. Qué idílico. No, no, no, no, no. Eh, más fácil es salir a la cajuela y venga para adentro. Así que el que esté. Que generalmente no siempre es el <risas> Bueno, pues tenemos que encontrar más medicamentos. Así que nos vemos en el próximo vídeo de Toxic Game Channel. Este tipo de, de gameplays eh, los llamo gameplay crazy porque no tienen un orden, no tienen un una finalidad a no ser que yo se la dé claro está como en otras ocasiones por ejemplo en el manos de medan que lo podéis ver en el canal lo tenéis el juego completo por si no os apetece no os apetece a lo mejor pues sabéis que tenéis ahí el manos medan de hecho mira os voy a dejar ahí con, con el enlace para que lo podáis ver y pues nada Eh, nuevas skins, nuevas mejoras, se ve muy bien, desde una Xbox One y por supuesto también desde una Series X, ya solamente me queda decir ya, tóxicas noches, pasenlo bien y disfruten de los videojuegos, sobre todo, lo más importante de todo yo creo, es esto, Básicamente que disfrutéis de los videojuegos. Hasta la próxima, amigos.